Y se la saca y se la entrega a Castillo, te lo presto dice, tú no vas a durar más que dos meses y en la práctica pues, ¿quién no duró? ¿Castillo o Mari Carmen Alba? Te dice usted, compañero, y ahora Mari Carmen Alba está, chao, entró Lady Camone, no duró ni un, ni, un, creo que, ni un mes ¡Flu! la sacaron, ahora está el otro que está ahí, ¿no? Y obviamente compañeros, eh, los medios de comunicación en la práctica no quieren al presidente Pedro Castillo porque no les cae ni un sol, eso les duele y se escudan en el tema de la libertad de expresión, la libertad de información que tenemos que criticar a Castillo, acaso tenemos que ser su chupe, con ese floro barato escudan que el presidente, Aníbal, el premier Aníbal Torres no le no le permita y no le está dando ni un sol ahora, los medios de comunicación le dicen machista al premier solo puedo desenmascarar a las malas mujeres por ese compañero ni siquiera saben lo que es machismo y feminismo estas esta sarta de lacras que han apoyado a Betófilo que apoyan a Keiko que su padre carambas aplicó lo que es las esterilizaciones forzadas en mujeres y las vasectomías en los hombres entonces, ¿ya qué autoridad moral? la verdad, prensa basura que todos los días no respeta a las mujeres violando Digamos, el, la hora de los niños y adolescentes metiéndole pura basura. Eso es machismo, pues, compañero. Porque ellos no respetan a la madre y familia y cómo les lavan el cerebro, cómo les difaman, cómo calumnian a través de su desinformación. Eso es machismo. Violentar a las mujeres atacando a sus hijos. Eso es machismo. Pero estos sinvergüenzas creen que porque el ministro le dijo. Y no mencionó nombre, le dijo bien claro que hay malas mujeres que cuida, que forman a sus malos hijos. ¿Ese es cierto? ¿O no es cierto, compañero? Sí, Te lo voy a demostrar. A ver. ¿Keiko Fujimori quién es su padre? Hablen, amigos. ¿Y ahí, cómo salió Keiko Fujimori? ¿Salió buena onda? ¿Salió de democrática? ¿Ahí no ves? El fiscal José Domingo Pérez tiene las pruebas fehacientes con verdaderos colores eficaces, que es una organización criminal. La continuación. Del Fuji Morato en 90. Entonces, ¿hay malas mujeres o no hay malas mujeres? Hay malas mujeres, mi ¿Eh? compañero. Como lo dice el Lord Jaime. Mujeres malas, mujeres que explotan a mujeres pobres. Homosexuales como Beto Ortiz, como Philly Butler, que explotan a homosexuales pobres. Lesbianas miserables, lesbianas de la derecha, que explotan alevianas del pueblo, igual hombres corruptos, delincuentes que explotan a hombres trabajadores de la grandes mayoría, en todo hay contradicción y eso es lo que nosotros tenemos que entender, no por el hecho de que nosotros digamos acá, eh, hagamos, este, estemos de alguna manera solidarizándonos con las mujeres, no quiere decir que nos vamos a solidarizar con todo el género, porque acá no es cuestión de género, acá es cuestión de clases y las clases pues hermanos mujeres con complejo de superioridad insultan discriminan a mujeres carambas de las grandes mayorías en el perú y lo hemos podido ver en la movilización del día sábado como la señora la pituca hacía cargar su cartel de fuera Pedro Castillo a quién? a la hermana empleada te das cuenta eso es discriminación pues compañero ¿Qué miércoles tiene que hacer la empleada no querría ir seguro bueno. pero carajo en la práctica nos hemos visto como Mari Carmen Alba le hace cargar a su empleada y entonces vienes a decir no, que okay, mujerita, entonces esta prensa basura no tiene autoridad y acá le seguimos dando de todo a esta prensa porque esta prensa tiene que entender de que son descarados son conchudos, acá no se trata el presidente pero carajo cuando estaba Alan García como la señora Sol Carreño Inclusive, hermanos, bailaba con él. Ahí, ¿cómo es? Bailaba. ¿No? Le besaba la mano. Con ese miserable delincuente Alan García. Ahí la prensa basura, la señora Sol Carreño, estaba en su garbanzal. Y este sinvergüenza, en su segundo gobierno del APRA, surgieron los narcoindultos. ¿O no es así? ¿Y, ¿Y? ¿Y la prensa dijo algo? No, y eso son pruebas, ¿sá? Por eso este loco se tiró, se metió un tiro. Aunque algunos dicen que está allá en la, en la parada, está ahí vendiendo huevito de corrientes, el otro dice que está allá en, en Cuba. Pero la prensa basura no dice nada. Acá, con indicios, con probabilidades, con sospechas, joden al presidente Pedro Castillo. Sin prueba alguna. Solo con indicios, Corrupto, Pues en la práctica, hermanos, acá las cosas son claras y lo, y lo tenemos que remarcar. La prensa basura llora por la herida porque no le está cayendo ya dos años ni un sol. ¿Y están de acuerdo ustedes o no? ¿Qué dice usted, compañero? O alguien acá puede decir, no, ya mucha vaina ya Castillo tiene... Me da pena la prensa basura. Yo quiero que ya le den la plata ya. ¿Quién podría hacer eso? ¿Quién podría hacer eso? O sea, en la práctica, hermano, con todo el respeto, ¿Por qué tenemos que detenerle pena a la prensa y, y decirle a Castillo que le dé plata? ¿Por qué? Ellos se han acostumbrado 40 años enriqueciendo sus bolsillos, los millonarios, los grupos de poderes de los medios de comunicación, toda la plata de los auspicios van a sus arcas. ¿Y saben con qué dinero le pagan a Magali, a Gisela, a Bater, a Beto? Con el dinero del presupuesto del Estado que debería educar a los niños o sea con el presupuesto que nosotros le damos para que nos informen en el campo cultural, político, económico estos miserables en vez de informarnos pagan para que salgan giselas, batacanas, morbos escándalo, prensa basura y dónde está la educación por medio de los medios de comunicación a la población nada y eso pues compañeros lo hemos visto en la práctica y ahora pues Aníbal Torres le dijo hace dos, hace un año y medio no le vamos a dar ni un sol a la prensa. Por esa razón la prensa ataca a mi compañero. Por esa razón nada más. No hay más. No hay más, hermano. Mira lo que saca esta prensa basura. Uy, uy, uy. De Chichi Valenzuela. Yo esposo pozo, directora de esta prensa basura. Dice acá, bien claro, no, así, así tiene que estar. ¿Quién lo va a hacer? Cherry. Yo Mi objetivo es que esta prensa basura ya no, ya no esté tenga periódico de comida amarillo. Nadie no lo compra, se a amarillo. Y en verano va a ser peor. Siguen contaminando. Contaminando porque no solamente literal es prensa basura, sino que te... está ¿Qué contenido tiene acá? Todos los días la cara de Castillo, la cara de Castillo, y aburre pues prensa basura. Cánsate. Pero no te vas a cansar, sí o no. Porque tus patrones son miserables que deben millones al Estado. Y por no pagar, tú te vendes por un plato de lenteja ...y sigue toda esta porquería de difamar al presidente... ...y este señor, esta prensa basura se ha vuelto feminista, miren... ...el discurso feminista... ...el machismo tiene cara de premier, dice... ...rechazo unánime... ...en favor de la prensa, fíjate... ¿eh? ...expresiones deplorables de doctor Aníbal, ¿cuál expresiones deplorables ...está bien carajo que Aníbal Torres se lo diga bien caro ...a las malas mujeres, carajo... ...de forma malos hijos, corruptos, ¿o no es así, compañeros? ¡Sí! Esto tiene que ser así. Y esto no es tener machismo. Esto es poner las cosas claras. Para mí, la señora Marta Moyano, siendo mujer, representará el sentir de la gran mayoría de las madres abandonadas. ¿Ah? ¿Quién dice que sí? ¿No viste lo que dijo ella, siendo mujer? Que bloqueen carajo el peaje, que salgan los transportistas y vamos a estratégicamente tumbar ese gobierno. Siendo mujer... Acá no claro, se trata de género. Todos nosotros los hombres salimos de una mujer, hemos sido paridos por una mujer. Pero mi madre tiene conciencia, mi madre ha sido carajo del, del sector, del pueblo, de las grandes mayorías Y nunca ha formado a un hijo que se venda por un plato de lenteja. Ustedes piensan que yo, teniendo la las condiciones y el potencial de la oratoria, humildemente hablando, y no me creo. ¿No me podría vender a la derecha bruta y chorada ¿Y por qué no lo hago? Aunque me insulta, me difama, ¿por qué, qué crees tú que seguimos en esta línea? Que es puro chupe. Eso se llama principios. Y en estos tiempos hay pocas personas que mantienen principios. Y mi madre me ha formado así, y mi padre se echaba maní. Y esta prensa basura no me va a hablar a mí de machismo, feminismo. Escúchame, prensa basura, el diario 21 ustedes van a desaparecer y no van a desaparecer por el premier van a desaparecer porque nadie les compra esta prensa basura y esto, mira lo que hago con tu prensa ¡Rómpelo, Kuntur, rómpelo! ¡Bien, Kuntur, rómpelo! ¡Lo máximo, lo máximo! Tarde política en la Plaza Martín yo no veo prensa basura y a mí me lo entrega, yo no leo esta porquería Diez el otro Kuntur. me dice, te va a castigar Diosito por romper prensa dice, ¿me va a castigar Dios o me va a premiar? ¡Te va a premiar, Kuntur! no vean prensa basura, por favor yo ya le he dicho a los señores del en vez de ese quiosco con periódico, los afectan a los hermanos, pongan ahí más bien revistas culturales revista caramba científica yo sé que la gente poco a poco va a comprar es mentira lo que dicen los negros de la prensa basura que dicen que el pueblo no lee el pueblo lee por eso tenemos estos libros por eso cuando yo traigo 30, 40 carajos documentos de cultura, de inca la gente quiere aprender, ustedes quieren aprender o no quieren aprender compañeros ustedes quieren saber de su pasado o no quieren saber o todo es gisela o todo es morbo o todo es violencia entonces ya estamos en la era donde el poblador de a pie, sin grado universitario, o microempresario, o ambulante, o desocupado, carajo, quiere leer, quiere saber. Para eso nosotros, los que estamos acá con principios, empezamos a tocar algunos puntos para que tú reflexiones, no para que me sigas. Para que reflexiones, para que diga caramba, ¿será verdad lo que dice el joven? A ver, por ejemplo, él dice que nosotros no somos cholos, voy a investigar. ¿Pero dices eso? No, ¿qué dices? Fuera, charlatán, no sabe nada, me voy. ¿A dónde vas? A una esquina de tu cerrito, un... ahí donde venden chaufa, y nuevamente la prensa basura te ataca con... a las 12 del mediodía con pura prensa basura. ¿Esa es tu realidad? yo creo que no es eso, ¿sí, ¿no? Yo no quiero que, cuando te digo que no somos cholos, es un tipo de conocimiento que te estoy dando porque acá no hay cholo, cholo significa perros. Y la prensa basura nos dice a nosotros cholos a través de sus personajillos como Carlos Álvarez, J.B., Chola Puca, Chola Cachucha, Cholo Cirilo, Chola Cachucha, Cholo Cholo, paisana Jacita. ¿No te... ¿Tú crees que lo hacen por arte? Lo hacen para tenernos subyugados. Y ahí está esta mujer, periodista de un canal de la prensa basura, que ha dicho: El indio de Tupac Amaru". ¿Vieron dice. ¿Vieron ese, ese audio? Ahí está. De repente Joaquín le puede poner en el indio que fue de membrana indio dice, ella dice que es blanca, pero si le preguntas a las hermanas turistas que están acá en la plaza San Martín que son de, de Alemania de Nueva Zelanda tú piensas que ellas siendo del color eh, eh, blanca, rubias caramba tendrán esa conducta como la pituca alienada, fujirrata, de la derecha de Lima, ¿no? y eso lo hemos visto, pregúntale a las mujeres de Europa, que si sí son rubias que no se pitan el pelo no están pensando en edificios, no están pensando en robar, están pensando en venir a Perú. ¿Para qué? Para irse a Machu Picchu. ¿Para qué? Para irse a la cultura, a la línea de Nazca. ¿Para qué? Para irse a ver a nuestros antepasados. Y acá en el Perú estamos de cabeza, porque si yo hablo de nuestros antepasados, ustedes a nosotros nos dicen resentidos sociales. Palma combatida a todos ustedes, compañeros. El resentido social es aquel que niega su historia, que niega su pasado Y eso tienes que entenderlo bien en tu cabeza El resentido social es aquel que ni siquiera conoce su identidad Joven, tú es yo, Hermano ¿De qué parte eres tú, papá? Pucalpa ¿En Pucalpa qué hay? ¿Charapas? ¿O naciones? Bien ¿Saben lo que dice la prensa basura? Que toda la gente en la selva es charapa. ¿Y qué es charapa? Ya lo ha dicho el hermano. Es un animalito, tortuguita, que come excremento Y así también acá en la sierra dicen cholos, perros o serranos. Nos han puesto peyorativos por encima de nuestra cultura. Él no es charapa. ¿En carpa qué cultura estaba? de Miren, escuchen lo que ha dicho esta... Esta señora, tirado, que, se que, cree que pulga, lo ha hecho española. ...con el cuadro gigantesco de Tupac Amaru atrás. ¿Quién fue Tupac Amaru? Pues este indio que fue desmembrado. Fue tirado... ¿Escucharon? ...lo ha hecho con el cuadro gigantesco de Tupac Amaru atrás. ¿Quién fue Tupac Amaru? Pues este indio que fue desmembrado. Fue el... tirado de... Indio que fue desmembrado. ¿Y así periodista? es periodista? Ignorante. ¿Pero tú crees que lo hace con conocimiento de de, de conocer la historia? ¿Indio? Yo te pregunto, ¿acá hay indios o andinos? andinos. ¿Dónde hay indios? En la India hay como miércoles de indio, prensa basura ¿Tú eres indio? ¿De qué parte? De Yugekistán, Pakistán, de la India, ¿dónde eres tú? Yo soy de la provincia de los demás, de los... De Mar, o a los... En Guano no hay indio, pues, amigo, estás equivocado en, no hay... en, indio, en la India hay bastantes hay indios Palmas combatidas a todos ustedes. Nosotros no somos indios, de acá te libero, tú no eres indio, tú eres andino, guanuqueño, Cultura de guanuco. ahí está pues, la cultura marañón, Guanucopampa, pampa, carajo, guanuco es un nombre antiguo, prehispánico. Y el hermano es parte de la cultura milenaria de ese lado. ¿Que viva el Perú? Con fuerza hermanos, ¿que viva el Perú? Palmas combatidas a todos ustedes, compañeros. Ya papá, Gracias, gracias papá, tranquilo mamá. Así es. Así es, bien, conozco a Guánuco. Saludos a la gente de Huánuco que nos sigue, inclusive Super Jason, es el hermano de Huánuco, huánuqueño. Y por esa razón les digo a ustedes, de que no se, Marín ellos, se victimizan. Pero obviamente, pues compañeros, eh, que no hay nada, no saben qué hacer. Y la última, ya no, ya, por la fuerza del Jatun ya no. Jorge del Castillo, se va con 30 vagos de lapra en primera línea, acá en Abancay, metiendo caos, mentando la madre a la policía, pateando, azuzando a su barra brava de pirañas, matones, y la policía reacciona solamente con una pequeña bombilla para disipar, porque estos miserables querían romper cercos, según ellos se iban a ir a sacar a patadas a Catío, y dicen que es una marcha pacífica. ¿Y saben lo que ha hecho este Congreso? Este Congreso colchudo, este Congreso golpista, ahora dice que el ministro de Interior ha sido salvaje. La represión al el salvo, ha sido cruenta, dice. Fíjate, ve. Dice que cruenta, dice. Pero ¿por qué no lo investiga Congreso golpista? ¿Por qué no lo investigas, o congresista golpista, que es lo correcto? ¿Por qué no investigas a Jorge Castillo, que está en primera línea? ¿O no es así? A Susano. Ese es el violento, pues, compañero. Pero, carajo, si Kuntur hubiese estado ahí, ¿qué diría la prensa basura, amigos? Hace rato, terruco, tirapiedra, violentista. Pero esta sarta de ratitas en la práctica, compañeros, no hicieron ninguna movilización. Por lo contrario, yo pensé que el Halloween había acabado el día lunes 31. Pero me di cuenta que hubo doplete de Halloween porque el día sábado 5 salieron puros zombies salieron pura gente hermanos con disfraces y eso compañeros ha sido un fracaso y saben lo que dice la mermelera de Beto Ortiz dice que hubo 60 mil personas bastante rodeamos a Castillo fíjate esta prensa por eso le digo al hermano a los muchachos le digo pues compañero estos son caraduras Conchudos Como lo diría, ¿por qué? Porque en la práctica, compañero Hemos visto que el APRA ya murió El APRA ya fue Y ellos han sido engañados Todos esos jovencitos que odian a Castillo Porque le creen a Willax fueron detrás tus... de Jorge eh, el Castillo De Lourdes Florenano De, obviamente, pues, hermanos ahí El otro Mauricio Mulder De Carla García Como si fueran, pues, amigos, furgón de cola y eso fue un fracaso, porque hemos visto dos o tres cuadras nomás tenía. Entonces en la práctica, compañeros, la prensa no sabe qué hacer. Yo ya le he dicho ya, ya falta alrededor de 12 días, he recomendado al, a los congolpistas, he recomendado a la prensa basura, que se vayan metiendo aceite, que se vayan metiendo carambas, ¿no? Este, cebo de culebra, porque ya viene la OEA. Eso es lo que tiene que hacer que retiren esa denuncia de la fiscal, y yo les he dicho, la fiscal tiene que ir, ir a las 3 de la mañana calladita, abrir la puerta del Congreso, sacar su denuncia y retirarlo, porque eso que está ahí es inconstitucional y lo peor compañeros, y con esto remato, es que en Brasil ya ganó Lula, y ya se cerró las elecciones, y el 90% de los países son presidentes centro-izquierda e izquierda entonces los cancilleres no van a creer a la derecha bruta y achorada, tu pues, compañero. Por eso yo digo acá, en la práctica hay desesperación de parte de estos golpistas. Ya no saben qué inventar. Dijeron ellos, me recuerdo, hace dos meses, que ya Castillo caía porque Samir tenía los audios. Porque Samir tenía carajo ahí, la, había filmado a Castillo, y después le dicen a Samir, oiga señor Samir, con todo el respeto. Pásenos el UCB ¿Dónde está esa grabación que tú le dices Que con Castillo has hablado, ha charlado Que el millón por ahí Y el hombre, bien gracioso Se cree cómico ambulante, Ha dicho, se me ha perdido O sea, en la práctica, compañeros Nos hemos dado cuenta que ni Pacheco Ni Carelín, ni Samir Cumplen y no son Un soporte de colaboradores eficaces Como lo dijo Benji Espinosa El abogado del presidente Son solamente sujetos condicionados por la prisión preventiva, a que difamen, mientan, calumnian. Y eso es lo que ha pasado, compañeros. Por eso en la práctica, estos sinvergüenzas, el 5 de noviembre, salieron pues y fueron derrotados. Pero esto no termina acá, porque ya la población, por fin de año, ha sido bien claro, le va a pedir cuentas a este Congreso. Y le va a pedir, hoy día que día somos hermanos, hablen amigos, Martes 8, faltan dos días. El 10, el 10 se va a ver la marcha contundente de sindicatos, de madres, campesinos, ronderos, licenciados, estudiantes, gente de la gamarra, comerciantes, microempresarios que van a salir. Y obviamente la prensa basura va a desaparecer peor que Muñoz y no va a cubrir, pues, compañero. ¿Y sabes por qué no va a cubrir? Porque no quiere dar la otra cara de la moneda a la persona que recién está despertando, y esto me refiero a las urbes, sobre la realidad política. No quiere. Por esa razón, el día 10, nosotros, como colectivo Pueblo que Habla, nos sumamos y nos plegamos a la gran convocatoria que están haciendo los distintos gremios, sindicatos, a la movilización del día 10 de noviembre. ¿Cuántos van a ir acá? Levanten la mano, hermanos. Palmas combatidas por eso, compañeros, que viene el Perú. ¿Y esto qué va, qué va a pasar el 10? El 10 se va a entregar un pliego de ultimátum al Congreso. ¿Por qué? Porque este Congreso, criticando al presidente Pedro Castillo, y ya sabemos que no ha hecho nada, tiene así un bocón de proyectos en favor de las grandes mayorías para solucionar los problemas en este año. Y este miserable no lo aprueba, lo tienen ahí en el baúl del olvido baúl de recuerdo por eso nos hemos dado cuenta nosotros que estos sinvergüenzas no están para legislar no están ahí hermano para fiscalizar estos sinvergüenzas están para intentar aplicar sistemáticamente otro intento de golpe de estado y como no han podido hacerlo con Málaga o de Málaga ¿cómo va con los votos bueno hermano antes de la OEA ya tenía siquiera 30 votitos para tumbar a Castillo vino la OEA, va a venir la OEA ahora tenemos carajo 12 es, o sea, en la práctica no hay argumentos. ¿Y qué han dicho ahora? ¿Qué hacemos? Aló, papá Montesinos, te habla Keiko. Sí, hija, dime. ¿Qué hacemos para tumbar a Castillo? Bueno, ya no tenemos nada que hacer. A ver, intenta con lo de traición a la patria. Muchas gracias, Jaime Guantín, visto yo? por ¿Has visto? Traición a la patria. Por eso yo digo, hermano, tú te odias a Castillo en las redes sociales. Por eso te digo, hermano. Ya basta, no? Un poco como que reflexiona, no aguanta, aguanta, aguanta. Si sí, tiene razón el muchacho cuntor, tiene razón, el, el hombrecito de lentes. Porque el hombre me dice tiene Yo odio a Castillo, sí, pero por qué lo odio? Medita, papá. Si yo fuera psicólogo, carajo, a todos, a todos ustedes, ratitas, los haría sentar ahí, acá, que vengan a la plaza, y les daría charla gratis, pero no soy psicólogo. Pero solamente te digo medita, ¿por qué odias a Castillo. Porque le crees el cuento a Willax. Porque crees tú. Que realmente hay pruebas allá en la Fiscalía. Ya no hay nada en la Fiscalía. La Fiscalía ya entregó la denuncia o no entregó la denuncia. ¡Hablen, amigos! ¡Ya acabó! ¡Ya no hay nada! ¡Ya no hay nada! ¡Ya pasó al Congreso! El otro está buscando en la Fiscalía algo, dice. ¡Ya no hay nada! La Fiscalía dijo, ya, señor, yo hecho lo, lo imposible. Ya lo mandamos al Congreso. ¡No hay nada! No, la Fiscalía... ¿Qué va a sacar? Ya presentó los delitos. Y ni un delito que se indica... La fiscalía es o sea, por corrupción, dicha, fíjate dicha, vi, dicha, y el dicha, otro mano. idiota le dice corrupto Castillo. Ni un, ni un, ¿qué tal, compañero? Ni un delito es por corrupción. Una es por o, o, supuesta organización criminal, ¿o no es así? Y hay tres más, pero ni una es por corrupción, y el otro le ya, Fuera, castigo, dice, ¡fuera Castillo, corrupto! Que diga la verdad, ahora con Castillo ha visto esa película, esa novela de en México, ¿cómo se llama cuando los ricos lloran? ¿Cómo se llama esa novela? ¿Usted que... los, ricos los ricos también lloran. Ahora han salido pues el día, el día sábado 5 de noviembre han salido hermanos con su moto Harley, con su Ferraris carajo han salido con su camión 4x4 a protestar tenemos hambre, dice, fíjate ¿eh? ¿no? ha subido el arroz dice el pituco, fíjate hermano entonces en la práctica compañeros, les duele porque los que están saliendo no son toda la clase alta solamente un yo he puesto a nivel nacional es un 5% de la clase alta que está con la derecha bruta y corrupta y golpista pero la otra clase alta está pensando en sus empresas está pensando en desarrollar está pensando en ganar licitaciones a través de ministerios para hacer obras en eso están pensando ¿y sabes por qué te lo digo? una prueba fundamental con su propio error de la derecha se fueron a San Isidro resulta que ese alcalde ignorante ¿no? que se cree petoco le ha declarado persona no grata al presidente Pedro Castillo ¿se han enterado? Sí, sí, sí. El Senado, ¿se han enterado? Sí, sí, sí. ya entonces ¿qué dice la pestilencia? vamos a San Isidro porque allá lo odian a Castillo es. y los idiotas han ido allá porque son idiotas y ser idiota no es un insulto significa personas necias caramba que actúan in, in, in, por emoción y no por razón y fueron allá y empezaron a volantear allá ¿sabe dónde? acá en la parte de, de Ripley con... No, no, la Begones y Ripley de acá con este, ¿cómo se llama esta parte? Forza, ¿no? Forza, ¿cómo se llama este paradero del puente de la vida, la Vía Expresa? Corpa, corpa, ahí. Y ni uno recibía su volante. Ni uno, ni uno, fuera, ¿qué se ¡No! Pero a mí me dijeron que acá en San Isidro odian a Castillo, vete a trabajar Fujimorita. Palma por los hermanos San Isidro, hermano, que no es verdad. El alcalde puede hablar grueso, como dicen los delincuentes. Pero no todos los sanicidinos cuestionan al presidente Pedro Castillo. Porque no le creen lo que dice la derecha bruta y achorada. Y eso ha pasado, pues, por eso que nadie fue. Vamos a San Isidro, allá todos van a salir porque el alcalde dice que Castillo no, va, eh, no es grato acá. Y el presidente Pedro Castillo ha sido bien claro. ¿eh? Voy a ir a San Isidro, ha dicho. Va a ir. ¿Está bien o no? ¿Qué dicen usted compañero? Va a ir un rato a San Isidro. ¿Y tú crees que es alcalde? ¿De qué partido es ese alcalde? Hablen, amigos ¿de qué partido? Entonces compañero yo te digo pues bueno, la el, el, el, el está triste porque dice ¡Chamare! qué que hago falló lo de la OEA viene y la acontecido lo ha cuadrado porque ¿eh? hoy miércoles, mi para acá, ven para acá porque para qué miércoles hablas en la prensa que Castillo no va a durar hasta diciembre. Ha soltado la verdad durante el miércoles. Castillo se ha puesto mosca, allá va la OEA y no se ha fregado el plan así son, pero pues dices derecha bruta y achorada y porque dice, ¿qué puedo hacer? nada, ya la fregate, ya va a venir la OEA entonces, ¿qué hacemos? Montesinos sigue trabajando ese miserable deberían fusilarlo pero siguen trabajando ¿y sabes ahora qué está atacando? a la prefectura sabes quiénes son los prefectos, no? los prefectos son cargo de confianza del gobierno y si los prefectos pasan para a manos del Congreso, estamos viendo de que van a articular para que la policía se preste para la represión en Lima. ¿No se dan cuenta de eso, compañeros? Por eso esa ley basura de estos golpistas, de los prefectos, no le puede quitar poder al Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene que apilar ese proyecto y ese proyecto tiene que ser desaforado, tiene que ser archivado en el Pleno. Porque lo que ellos quieren es utilizar a los prefectos. Cuando la policía reprima, el ministro interior no puede hacer nada. Chacho, comparta compartan la transmisión y apoye con sus estrellitas. Pero eso, hermanos, ahora están viendo eso. Todos lo quieren hacer para reprimir a la población. Y por si acaso, no es por cuntur... No es porque yo estoy acá en la plaza San Martín yo soy un granito de todo el descontento de los dirigentes y luchadores sociales quieren controlar los prefectos para que la policía abajo pueda reprimir y no pueda intervenir el ministro interior neutralizándolos ¿y sabes por qué? porque el día 10 vienen las fuerzas sociales y malos, no todos pero siempre hay algunos corruptos como el de San Juan de Miraflores esa noticia que le he visto en las redes sociales que utilizan y ensucian el uniforme de la policía para asaltar a la gente microempresaria, para asaltar al ambulante, y lamentablemente compañeros, esta derecha bruta es la causal, la ideóloga, que esto suceda y quieren utilizar a los prefectos porque la policía ha dicho a algunos nosotros lo podemos neutralizar, lo votamos a patada a punto pero le estaba derecho, no, pero sabes qué mira, métanle golpe a todos los dirigentes, métanlo preso y el prefecto se encarga de empapelar o se encarga de qué, quedarse callado y ya el ministro no sabe nada no se dan cuenta, la policía la prefectura y la denuncia que emita la prefectura y el ministerio del interior ¿sí? Sí. por eso compañeros acá tenemos que ser bien claros esa este congreso golpista no va a poder controlar la prefectura la prefectura es garantía para que los ciudadanos podamos protegernos por nuestros derechos. Porque qué pasa si algún policía me siembra y me dice terruco o violador y al toque el prefecto fujimontesinista, miserable, de arranque, sí, es cierto, correcto, fiscalía, denuncia, procese. Entonces, compañeros, en la práctica la prefectura es... Cargo de confianza del gobierno Y así tiene que quedar, porque así siempre ha sido Y estos sinvergüenzas quieren atacar por ahí Como no pueden contra Castillo Como no pueden contra el Premier Como no pueden contra los ministerios Ahora se quieren ensañar con la población organizada Organizada, sí, los que van a salir a protestar Por ahí algunos dijeron Algunos fujirratas que se han escondido en la fila de Antagro Han dicho, nosotros no vamos a salir al 10 Dice, esa sarta de bagazos Pero yo en la práctica digo ¿Quiénes son esas artes de vagos? Bueno, para nada. Y yo no digo nombre porque no quiero creer que los que están acá, en la Plaza San Martín, sean los cuchilleros. Pero esas artes de vagos creen pues en la práctica que Antauro les va a escuchar. Acá se tiene que unir todos para defender la democracia. No unir para hacer violencia, unir para defender la democracia. Significa protestas, significa organizaciones, significa propuestas, propuestas en el campo educativo, en el campo económico, en el campo político propuestas, y eso significa gobernar se fregaron se fregaron John Biden hoy día, quiere que suelte la calientita o no? Sí, Abre, danzala, danzala. Fíjate, los demás no quieren entonces quiere que suelten o no? ¿Qué dice acá? A ver, suelte la calientita a ver, un, dos, tres ya Alba, alba, alba, alba, a todos ustedes hermanos a todos ustedes, no para mí, para ustedes John Biden presidente de Estados Unidos ha venido a un estado de Norteamérica ha ido y ha dicho bien claro desde ahí no vamos a tolerar a la derecha fascista se lo dijo, Palma Combativa, a Donald Trump. Pero también dijo, y hay acuerdos clandestinos de fascistas en toda América, especialmente en el Perú. ¡Uy, uy, uy! Palma Combativas a todos ustedes. Y dice que no necesitan utilizar los medios de comunicación para saber eso, ya que ellos cuentan con el servicio de inteligencia norteamericano. Y están tras esos golpistas que se creen petocos acá en Lima. Y compañeros, tarde o temprano se lo va a entregar al Ministerio de Justicia para que tome cartas en el asunto similar a los Vladivideos que le sacaron. Porque la CIA, porque el Servicio de Inteligencia Norteamericano tiene carajo los audios. Tiene, quien, hermanos? Los planes de golpitas a través de las redes, hermanos. Y a través de la telefonía. Palmas combatidas por eso que eso lo digo, compañeros, en BBC y CNN. Con fuerza, carajo, como vincas. ¡Que viva el Perú! Más o menos, ¡que viva el Perú! ¡Que viva Perú! Yeah. ¡Que viva el presidente Pedro Castillo! Yeah. ¡Con fuerza! ¡Que viva el presidente Pedro Castillo! Yeah. Mira cómo le agarra calambre, mira, mira, mira cómo le agarra calambre, mira. ¿Cómo le agarra calambre de nuevo? ¡Que viva el presidente Pedro Castillo! Yeah. ¡Mira cómo le agarra calambre! Yeah. ¿Pero para qué ven prensa basura, pues? ¡Que viva Pedro Castillo! Yeah. ¡Carajo, la gente está! ¡Que viva! Hey, amigo, amigo, amigo, déjalo mamás, papá. Déjala nomás amigo Ellos poco a poco van Después vienen acá y van a estar a mi costado Acá la mayoría del Senado era fujimorista Mira, o sea, ahora son gente con castigo Palmas combatidas al Senado hermano, Solito nomás, ¿por qué? ¿Por qué le agarra calambre en el cerebro? Entre comillas, imaginariamente ¿Por qué? Porque está que había castigo Como la prensa te ha metido en pura porquería Entonces, creía que tú? ¡Wow! ¿Todavía creen en él? creí ¿Has visto? Las encuestadoras no tiene ni para el frejoncito, no tiene ni siquiera para la leche ¿sabe qué ha dicho? Castillo ha subido un 52% fíjate ¿eh? que no había bajado ahora compañero compañero recién están reconociendo porque ya se le viene Navidad y los dueños del canal 2459 Huila le han dicho a sus periodista. ustedes me han prometido tumbar a Castillo me prometieron el 2021, no lo han hecho. Me dijeron, darnos un guayito más, lo tumbamos. 2022, y no han hecho nada. Encima, me están haciendo pagar la deuda a la sunat. Así que todos ustedes, Mónica Nelta, Sol Carreño, Walwater, el otro, Filip Bruto, Beto Ortiz, van a tener que bajar a vender panetón popular. Palmas combatidas por eso, compañeros, si quieres una Navidad. ¡Que el Perú! ¡Abajo la prensa basura! ¿Cuántos están en contra de la prensa basura? Quiero ver. El que no levanta, pues carajo, quiere decir que le gusta la prensa basura. Ya la mayoría. ¿Ah? Mañana, No, déjalo Por eso, que viva el Perú. Que viva el Perú. ¡Vis! ¡Déjalo nomás, ¡Así suave! Y obviamente, compañeros, le duele que la población sí pueda, carambas, comer panetón. Porque estos delincuentes estaban acostumbrados a robar, a comer gratis. Y lo peor, que están esperando el botón rojo, que van a apretar para que salga la comida, dice López Aliaga. Fija, ¿tú crees que hay el botón rojo? Allá ya han hecho su lugar ya. Allá en la esquina han hecho su sitio. Compañeros, no va a haber ni un botón rojo. Lo que va a haber, compañeros, es rodilleras. Porque yo ya le he recomendado a López Aliaga. Señor López Aliaga, en vez de estar chocando con la población, usted lo que tiene que hacer es comprarse una buena rodilleras acá en, en 501, la parada, ¿y ¿no? venden una buena de segunda? Y te vas directo al Palacio de Gobierno, te pones de rodillas. Y le toca la puerta a Castillo para que te dé tu presupuesto Porque si no, no vas a ser potencia mundial Te pregunto, ¿quién le da presupuesto a los alcaldes? quién ¿El Congreso o el Gobierno? A través de la cartera ministerial Si este sinvergüenza ha prometido Rascacielos, edificios gemelos Mejor que las Torres Gemelas En San Juan del Origacho, En Comas, en Chosica Obviamente, playas artificiales En Coyique Carajo, ¿de dónde va a sacar la plata? No es así, compañero Y este sinvergüenza Solamente Dice que Castillo es demonio Por eso se le dice sin vergüenza, Porque es tan caradura Que se cree Hijo de Dios Y falta el respeto al presidente Diciéndole Este miserable Pobre diablo Así por eso, compañeros, ya la decrepitud, la crisis política, no está en la población. Nosotros, no teniendo, de alguna manera, el nivel de conocimiento que tiene la derecha bruta por la cuestión económica, en la práctica, hermanos, escúchame bien, tenemos ética, tenemos valores, pero ellos teniendo todo eso, están en la podredumbre, por lo tanto, no hay crisis política. Lo que hay acá es crisis forzada de una parte de la sociedad en política. ¿Y quién ha forzado esa crisis? La derecha, la derecha pues. Los medios de comunicación. Por acá, mis ojitos chinitos, ven ahí, el dólar. ¿Super Jason? Según López Aliaga, el dólar tenía que estar ocho soles para que el pueblo aprenda carajo y lo tumbe a Castillo. ¿Cuánto está el dólar? ¿8 solos o 3.87? Y por eso te digo, compañeros, como dice César Vallejo, hay mucho que hacer. Y el panorama es muy incierto en el frente externo. Rusia hoy día ha sido bien claro, no vamos a dar trigo. Hidrocarburos, gas, a Europa. Ya lo dijo yo. Y eso peligra. ¿Por qué? Porque si no le dan a Alemania hidrocarburos, trigo, gas, semillas, maíz, ¿qué van a hacer los empresarios alemanes, españoles, franceses? ¿Qué van a hacer? Lo que van a hacer acá es cerrar sus empresas de América del Sur de América del Centro, y tratar de abastecerse para dar al consumo interno. Y esto, compañeros, en Europa no es un sueño que tengo, no es de un libro que estoy haciendo una hipótesis, es real, porque en la práctica, ¿Europa está en guerra o no está en guerra? ¡Hablen, amigos! Y obviamente, compañeros, la está perdiendo al punto que la población alemana, española, italiana, ahora mismo está pidiendo al Estado que le dé subvención. Hay crisis. Francia, los chalecos amarillos, los transportistas, los sindicatos obreros, se están reactivando. Porque en la práctica se están muriendo de frío y de hambre. ¿Pero qué te va a informar esta prensa basura que todo lo ve Castillo? Sueñan con Castillo van al baño, caramba, pensando en Keiko comen con Castillo cuando Castillo hace obras para ellos es una pesadilla y allá están, no ven ahí están allá, mira en los... son las más pitucas están con viniculares y están mirando en qué momento van a cerrar con eso, están asustados van con pesadillas, mirando de lejos y Cuntur sigue hablando hay que controlar la prefectura para meter preso a toda esa gente, fíjate ve. ¿eh? Eso, compañeros, es dictadura. Y eso no se puede permitir. Escuchen bien, ellos controlan el Tribunal Constitucional. Por favor, están esperando solamente sacar a la presidenta del Poder Judicial y al del Jurado Nacional de Elecciones. Por si acaso, esta derecha todavía va a querer arreciar con el golpe. Y el presidente ha sido bien claro. Compañeros. El día 10 hay una gran movilización pacífica, democrática, patriótica y me dicen que las mismas personas han tenido que dejar de un día para otro para venir de Trujillo, de Pucallpa, de Madre de Dios, de Argentina, de Manco de todos lados. Compañero, ¿qué hora es? ¿Qué hora es ahora, compañero? Ya, faltan todavía... Este, ah, 15 minutos falta ya. Vamos a dar el espacio concreto un par de minutos para que todas las personas se manifiesten y obviamente dar el espacio. El día 10 están todos convocados. Compañeros, las personas... ¿Nosotros saben qué vamos a hacer el 10? Nosotros el 10 con nuestros propios peculios, con los propios apoyos de ustedes, compañeros, vamos a hacer acá como lo hemos hecho. Vamos a hacer una, un lonche... O vamos a hacer un tipo de vamos a hablar con las ollas comunes que vengan a apoyarnos les pagamos a las hermanas ollas comunes con nuestras propias chanchas para que la gente de provincia Carambas pueda Carambas eh, tener de, de alguna manera solucionado el tema de la del alimento al menos en el pequeño y humilde espacio que tenemos hablamos como Rima y acta, que quede bien claro nadie puede hablar en nombre de Rima y acta, solo nosotros porque somos una asociación cultural que lo hacemos. Y el día sábado, ¿cuántos saben jugar ajedrez? Levante la mano, ¿cuántos saben? Ya, el día sábado va a haber premios acá. El que gana va a tener, pues hermanos, obviamente, eh, premios, campeonato de ajedrez el sábado, saludos a Asuntos Sociales, ahí está el compañero Eddie, para los campeonatos de ajedrez. Vengan con sus niños, vengan, porque también Rimayacta es cultura. Y en verano van a hacer la limpieza de playa, limpieza de pantano y ayudar a las ollas comunes, ¿eso está bien o no? ¿Qué dicen ustedes compañeros? ¡Rimayactes a todo terreno! ¡Que bien Perú! Los ocho minutos le damos el espacio al compañero a ver... Algo rápido quiere saludar a un hermano de Argentina que ha venido compañero... Peruanos... Hermanas y hermanos peruanos Soy Juan Marcial León Quispe, conocido también en el Facebook y muchos me conocen, tengo más de 5.000 amistades a nivel mundial He venido desde Buenos Aires, Argentina soy de Pacasmayo, Perú, por si acaso. Entonces he venido porque mi objetivo es eliminar la, la basura, las ratas que están fregando nuestro país. Y ustedes lo saben muy bien. Entonces, tenemos que cerrar el Congreso sí o sí. Entonces, hermanos, para eso he venido y tenemos que triunfar sí o sí, porque el pueblo es el que manda. Gracias. Bien, gracias. Saludos al hermano. Bien, le damos a, a, al doctor un favorcito, compañeros. El día eh, jueves, vamos a el día 10, vamos a inaugurar nuestro droncito de segunda acá al Andino. Lo hemos reparado acá en Paruro. Saludos al ingeniero de la UNI que nos ha reparado. Saludos a Nassim también de Estados Unidos que nos ha donado un droncito de segunda de la ver Y vamos a hacer unas pequeñas colectas para de, de nuestra trinchera para seguir teniendo esto y poder transmitirlo de afuera. Ya que la prensa basura no informar, nosotros lo vamos a informar aéreo también. Mar, tierra, aire, como cóndor. palmas combativas a todos ustedes, compañeros. Exigimos al presidente Pedro Castillo que hoy día haga la cuestión de confianza, sí o no, compañeros? Hoy día que haga la cuestión de confianza, porque quiere este Congreso violentar, compañeros. Exigimos a todos que hoy día haga la primera cuestión de confianza, del presidente Pedro Castillo. Sí. Palmas combativas para ellos, compañeros. Acorda la voz, presidente, haga usted la cuestión de confianza hoy día. Porque hoy día están discutiendo una ley para golpear, obviamente, la democracia del Perú. Exigimos al presidente Pedro Castillo que hoy haga la cuestión de confianza. Palma combatida a todos ustedes, compañeros. Así es, hermanos. Así es. Desde acá, desde la Plaza de San Martín, la verdadera trinchera de combates, se invoca, se invoca al presidente de la República, que hago una cuestión de confianza no apoye, a esos, no no esos congresistas corruptos, no que estarán revista, tramando no esos no congresistas no corruptos. Se rico, necesito urgente, que se hermano, se se revista... a, todos los a todos los luchadores sociales, a todos los activistas sociales, invocar, invocar y apoyar a nuestro presidente Pedro Castillo. Porque esta, esta cúpula de corruptos, esta cúpula del grupo de poder, esta cúpula de los mafiosos, Saludos a a las estrellitas, por favor, hermano. Presidente Pedro Castillo, hoy día este Congreso quiere imponer a toda costa y secuestrar obviamente a la prefectura y tratar de querer tumbar a los ministros. Haga usted la cuestión de confianza hoy día, gánese el calor del pueblo y el 10 en la marcha contundente. Hoy es nunca, presidente Pedro Castillo, para que este Congreso tiemble. comparta la transmisión, cuántos están mirando ahí en las redes sociales. Cada dos 2.000 personas, dos mil personas, Que cierre el Congreso, compañero, haga usted la confianza, cuestión de confianza. No hay nada más que hablar. Estos miserables quieren golpear. Usted páchelo según la presidente Pedro Castillo, como tiene que ser para defender el orden democrático. Gracias.